Hola, mi nombre es Gerardo Silver y esta es una invitación. Es una invitación a los coaches que estén comprometidos con la profesión, a los clientes que quieran saber algo más, a los interesados del coaching que quieran ver una oportunidad para empezar a aprender coaching, eh, a los líderes de recursos humanos. Es una reunión en la cual queremos este, eh, vernos la cara, eh, conversar y compartir un lanzamiento importante. La primera parte tendrá un debate en el que vamos a discutir ¿Competencia o cooperación? ¿Cuáles son los factores en los que el coaching puede ser generador de cambio en Uruguay? Y desde ahí van a surgir ideas y propuestas que seguramente podamos llevar adelante. Estamos trabajando desde hace 11 años de la comunidad de coaching de Uruguay y Latinoamérica y queremos dar un paso más en el avance del poder del coaching eh, en la región. Eh, y la segunda parte va a ser, ser eh, mostrarle al mundo el poder de, del coaching en Uruguay. Va a ser una transmisión online que va a ser compartida en 30 países, en las cuales, eh, podremos decir, estamos presentes para acompañar el lanzamiento del mayor evento de transformación humana que es Desafío Coaching 30 días, que durante 30 días, más de 60 profesionales, los más renombrados de la región, van a dar gratuitamente su tiempo en dos conferencias diarias eh, ...en los cuales hay un aprendizaje fundamental... ...que probablemente ni una formación pueda dar... ...o ni un taller o ni un congreso pueda dar por sí, por, por sí mismo... ...todo esto es gratuito, por eso lo apoyamos... Eh, ...queremos invitarlos a que estén... ...también estará el mensaje de Elena Espinal... ...que va a, a, a dar su saludo por acá... Y, ...y fundamentalmente, bueno, vamos a vernos... ...y después vemos que, cómo puede seguir esta, esta noche especial... Eh, ...les pido que se registren... ...el evento es este miércoles... ...15 de agosto a las 19 horas... Eh, el registro puede estar acá al pie o puede estar en Comunidad de Coaching del Uruguay y reciben la confirmación por WhatsApp. Es gratuito. Como es gratuito también el mes de 30 días de conferencias. Los espero como embajador de Coaching 30 días 2018. Les doy la bienvenida y cuento con ustedes. Gracias.